Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección ¿Saben lo que Katso es un campo semántico? ¿Lo saben o no lo saben? Hoy lo van a saber El otro día estábamos con Pablo Bueno, estábamos hablando sobre un yogur que le estaba dando consejos a una persona como ocurre habitualmente Un yogur que habla no es una cosa fuera de la órbita de nuestro taller estamos del tomate acá, muchachos, del tomate el, el yogur estaba aconsejando a una persona y la persona se estaba volviendo loca justamente por esta situación y decía, le taladraba la mente, ¿sí? Y ese taladraba lo reemplazamos por fermentaba. ¿Y qué pasó en tu casa? ¿Te agarró Maru Di Marco? Sí, y se horrorizó con la corrección. No, le encantó, le encantó la corrección y dijo que eso era eh, utilizar el campo semántico del, del contexto para hacer una descripción de lo que estaba pasando. Exactamente, y eso es una cuestión, muchachos, que tiene que ver con el tema del punto de vista. El otro día, en un cuento de Luis Norte, eh, muy buen cuento por otra parte, eh, la, la escena se la resumo, eh, está a punto de producirse un sacrificio en la, en la América precolombina, este, los, los mayas, aztecas, toda esa zona de gente que andaba por ahí, está a punto. un sacerdote está a punto de de arrancarle el corazón a uno de los sacrificadores. Entonces, desde el punto de vista del esclavo que se va a sacrificar, se hablaba de una sádica sonrisa, ¿eh? una sádica sonrisa. Eh, todo el mundo hoy día sabe cuando una persona pone una sonrisa que está gozando con el sufrimiento ajeno, esa es una sonrisa sádica. ¿Pero qué pasa? Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. Eh, está totalmente fuera del campo semántico, esto es la coherencia y la cohesión porque el yogur fermenta, por eso Marina, mi hija, le dijo a Pablo, mi yerno, le dijo precisamente que era mejor lo de fermentaba, digamos, la mente que en lugar de taladrar la mente, porque el yogur es nada más que ni, ni nada menos que leche podrida ¿okay? como el queso también, el queso está más podrido que el otro como la gente, la gente está más podrida que otra y la gente sádica está recontra reprodida, pero ¿saben cómo, por qué la llamamos sádica a nosotros? ¿Por qué será? Fue a partir del Marqués de Sade, un reverendo escritor que bueno, tenía una concepción moral bastante peculiar para su época, estamos hablando de fines del siglo XVIII, prolegómenos de la Revolución Francesa, y después bueno, ha quedado, así como después de Sacher-Massock, la, la Virgen de las Pieles, una novela pornográfica, Fetichista quedó masoquismo por ese Masoch, este Sacher Masoch el autor de la novela por Sade, por el marqués de Sade Alphonse Donatien de Sade quedó el término sádico-sadismo ahora bien el autor que Luis Norte conoce porque es contemporáneo nuestro conoce precisamente la noción de sadismo por ahí no sabe por ahí no sabía que eso no importa que venía de Sade pero ahí está la clave del borrigo, ¿saben por qué? Porque no podemos hablar del término de sadismo en una época, digamos, precolombina, 200 años antes del pibe del marqués de Sade. Me expliqué bien, ¿se entiende cómo es la cuestión? Está fuera del campo semántico, la palabra sádico. Hey, ustedes me dirán, pero Marce, el autor es el autor, claro, pero el autor tiene que contar siempre desde un personaje y es donde utiliza una metáfora que se llama narrador. Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador, que yo utilizo como autor para poder contar mi historia desde el punto de vista de un personaje. No es que lo esté pensando, no es que lo esté diciendo, pero el narrador no puede tener esa palabra en su boca. Es una palabra anacrónica. Así que hoy repasamos anacronismos, repasamos el tema del campo semántico y de la coherencia y de la ecuación. Bueno, espero que les haya gustado, pulgar arriba para Marcelo y Marco, Pablo, Grossi y Luis Norte. Hasta pronto.